Los ciclistas no somos inmortales, los ciclistas no somos máquinas, somos seres humanos. El ciclismo es un sinfín de situaciones que hacen que esto sea un espectáculo para todo el país y para la gente cuando nos vamos en él.